Nuestro problema dice lo siguiente, la suma de las edades de tres niños es 31, la edad de Juan excede en tres años la edad de Antonio, la edad de Lina es la tercera parte de la edad de Antonio, ¿cuál es la edad de cada niño? Del enunciado del problema, deducimos que Juan es el niño de mayor edad, porque Juan tiene tres años más que Antonio, y Lina es la más chiquita porque ella tiene la tercera parte de la edad de Antonio. Ahora, para resolver este problema, una forma fácil es dar por desconocida la edad de Antonio y a partir de esa edad construir las edades de los otros dos niños. La edad de Juan sería x más 3 cuando dice que exceden 3 años a la edad de Antonio y la edad de Lina sería un tercio de x, un tercio de la edad de Antonio. Ahora, la suma de estas tres edades dice el problema que es igual a 31. Entonces, a partir de esto, vamos a armar nuestra ecuación. Entonces tenemos que la edad de Juan, x más 3, más la edad de Antonio, que sería x, más la edad de Lina, que es un tercio x, esa suma debe dar igual a 31 esta es la ecuación que representa a nuestro problema. Ahora la solucionamos para poder encontrar en este caso el valor de x. La ecuación entonces es x más 3 más x más un tercio x igual a 31. Observamos aquí que tenemos tres términos semejantes. Podríamos sumarlos, pero inicialmente no los vamos a sumar los 3, solo sumamos x más x, que nos da 2x, y dejamos por ahora pendiente 1 tercio x. Más 3, en la parte izquierda de la ecuación, es igual a 31. Una de las formas de hacer más fácil eh, la solución de esta ecuación es quitando el fraccionario y evitándonos de esa manera hacer operaciones con fraccionarios. Para esto, la regla dice que debemos multiplicar, en este caso, toda la ecuación por el denominador del fraccionario que se encuentra aquí presente. En este caso vamos a multiplicar a toda la ecuación por 3, entonces en la parte izquierda nos quedará 3 por 2x más un tercio x, más 3, cerramos paréntesis y en el lado derecho también multiplicamos por 3, nos queda 3 por 31 ahora hacemos las operaciones, las multiplicaciones nos queda 3 por 2, 6x más 3 por 1 tercio que nos queda 3 tercios, multiplicamos 3 por 1, x, más 3 por 3, 9 y en el lado derecho multiplicamos 3 por 31, nos da 93. Ahora miren que aquí podemos simplificar el 3 y ya nos queda la x con coeficiente 1. Entonces queda 6x más 1x más 9 igual a 93. Ahora aquí podemos reducir estos dos términos semejantes y nos queda 7x más 9, igual 93. Ahora, nuestro objetivo es despejar X, y para ello vamos a iniciar quitando el 9, vamos a restar a ambos lados de la ecuación, vamos a restarle 9, en el lado izquierdo entonces restamos 9, y también tenemos que hacerlo en el lado derecho. Entonces nos queda 7X... 9 menos 9 nos daría 0, entonces lo tachamos y nos queda solo 7x. En el lado derecho hacemos la operación 93 menos 9 nos da 84 y entonces nos quedó que 7x es igual a 84. Ahora, para poder quitar el 7 y poder dejar la x sola, dividimos en este caso por 7 Simplificamos el 7 en el lado izquierdo y nos queda que x es igual a 84 sobre 7 que es 12. Hemos encontrado entonces el valor de x. Pero observemos en el gráfico que x es en realidad la edad de Antonio. Entonces quiere decir que la edad de Antonio son 12 años. La edad de Juan es x más 3, 12 más 3 serían 15 años, y la edad de Lina es la tercera parte de la edad de Antonio, la tercera parte de 12 es 4, 4 años sería la edad de Lina. Hemos resuelto entonces nuestro problema.